Espero les haya gustado esta receta. No olviden seguirnos en nuestra plataforma de Hitsbook, darnos like y compartirnos en sus redes sociales. Yo soy Jimena, me despido, nos vemos para la próxima.